Ok, uh, hoy día vi en, en HelloTalk una pregunta sobre estas tres formas de decir cosas y no estoy seguro cuál es el equivalente con él, pero me parece que es subjuntivo, pero vamos a ver eh, cómo es. <ríe> Decidí tratarlo porque es un problema interesante. La pregunta era, uh, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Formas. Uh, mm. Entonces, uno era Anatoramion. Espec específicamente Toramion, Amion y umion. ¿Cuál es la diferencia? Aquí dice: si el sol no fuera tan fuerte, yo hubiera ido afuera. Y estuve mirando estas tres oraciones por el largo tiempo y. No pude encontrar... No, no me era muy claro, se me confundió mucho... Eh, la, las matices, porque... La gente está diciendo que significa lo mismo. Sí, básicamente significa lo mismo, pero... Hay diferencia de matices, de matices de significado. Pero no está muy claro. Y me di cuenta que está la, una razón por la que es tan difícil analizar estas oraciones. Es porque... Um, es porque... Uno es está en forma negativo, Negativo. Y también eh, hay un verbo. El verbo está compuesto. O sea, hay como demasiadas cláusulas. Entonces uno se confunde con todas estas cosas que están pegadas. Es decir, bueno, primero analicemos la forma más básica. Y después podemos hacer algo más complicado. ¿no? Lo que hice aquí fue solamente la, el formato básico. Básica, que es si A entonces B básicamente entonces este es el ejemplo alternativo que tengo empezamos con este con <risa> オリオボスミョンコンブエスクエオ si fuera difícil yo hubiera estudiado entonces hay varias cosas que están implicadas aquí uh, al decir union, en este caso porque este es una oración positiva no es negativa eh, se implica que no fue difícil Entonces, no fue difícil, fue fácil pero si fuera, si hubiera sido difícil yo habría estudiado uh, y también implica que no estudié no estoy seguro si eso de que yo no estudié está implicado por esta parte por la conjugación de verbos de acá o si es por la parte de acá pero creo que es por la parte de acá Así que también implica que no fue difícil Y también que yo no estudié ¿Ok? Entonces esta es la forma Esta es la forma base De, de lo que estamos tratando de hacer Y las otras dos son variaciones Entonces, Este es el, lo base Si fuera difícil yo hubiera estudiado eh, Segunda forma, vamos a usar el Toramion Y eso no se puede usar no se puede aplicar a la oración de la misma forma ORIO BO coreo, un es el COREO porque toramión um, atrae atención a, est no, no, no. a esta parte al hecho de que si fue o no fue lo que sea, de que si fue o no fue difícil o delicioso o si estaba soleado etc el hecho de que si fue o no fue es lo que se está enfatizando aquí y... <risa> y... No sé, pero no suena natural. Ay, no lo puedo explicar. Oribo-Taramion, ¿cómo es el coejo. oribo No suena natural. Eh, no lo usemos. No, no lo puedo explicar absolutamente. La manera correcta de usarlo, o una manera natural, no correcta, porque hay varias maneras correctas, pero una manera natural de usarlo es, es usarlo en forma de pregunta. Entonces, Oreo un Y es, es una forma eh, pasiva de decirlo. O sea, uno está hablando al cielo ahí, mirando arriba, etc. Una madre. Entonces, si hubiera sido difícil, habría estudiado. Um, y aquí lo que está implicado contextualmente es. Oreo. Es que fue difícil. ¿Fue difícil? Y esta pregunta se refiere, bueno, y si... ¿Fue difícil? Ah, no fue difícil, fue fácil. Y como fue fácil, yo no estudié. Eso es lo que está implicado aquí. Y fue fácil, no estudié, pero si hubiera sido difícil, ¿habría, habría yo estudiado? Esa <coughs> es una forma donde se puede usar de forma natural el toramión. Y aquí, oriobotamión... Aquí no suena natural decir Oreo botamión junghues, No suena natural. Otra manera de usar el tauraion es.. De nuevo otra forma pasiva de decirlo. Eh, es esta. Oreo botaramion, o irrechuazl tende. Hubiera sido mejor, hubiera sido mejor que fuese difícil. <risa> Uh, estoy pensando que... ¿Cómo explicar esto? No sé, pero suena más, suena, suena más natural. Y de nuevo, Oreo Botamión. Oreo El Oreo Botamión... Oreo Botamión Enfatiza... ¿dónde está ah, el Oreo no está ni aquí. Está allá abajo. Oreo Botamión. Orio wasimion choasaltende. Orio wasimion. No, el orio wasimion choasaltende. El orio wasimion aquí. Hay una fuerte implicación de infinitivo. De que es una relación de hechos. Orio wasimion. Ay, cómo. La, la, la, la relación que se da aquí. Entre la condición y lo que yo hubiera hecho. Este. Es de un simple, una simple relación de hechos. No sé si eso tendrá sentido. Pero en el oramión, el enfoque está en, en el si hubiera, sido, si hubiera sido. Entonces, el enfoque que le queremos dar a la oración, esta oración, es en el, en el si hubiera sido. En contraste a cosas como enfocarse en el resultado, como puede ser, o en la condición, Oreo what. Eh, ahí es cuando se usa Toramian. Creo que es lo que quiero estar tratando de decir. Pasemos a Tamian. Oreo, también, como es el coello. Oreo, también, como es el coello. Oreo, también. De nuevo, Oreo, también, como es el Oreo, De nuevo no es natural y es porque el también aquí implica uh, se niega la condición o oh, se me murió el lápiz. Ah se niega la condición, aquí um, se niega y el énfasis está en la conexión de esta de esta condición que se están negando con lo que se hubiera hecho. Esta, esta parte es la parte que se enfatiza, Ah, se me murió el lápiz de nuevo esta parte es lo que enfatiza el tamion uh, la conexión lógica uh, entonces aquí la, la palabra la, la palabra adecuada la alternativa adecuada ha sido orio watsumian un hueso el no orio watsumian un es ese sería el uso adecuado orio tampoco suena bien un uso adecuado del camion es eh, esta oración si fue difícil pido disculpas y aquí no se niega que la condición sea falsa se deja como, como un abierto uh, puede haber sido difícil puede ser fácil pero lo importante es que si es si a ocurre entonces b y lo que se está enfatizando es esto de esa conexión y ha ocurrido entonces puede ser el B entonces esa esa esa conexión del entonces es lo que se enfatiza al usar el tamion. Uh, y traté de pensar otro ejemplo con Tamion, pero no pude pensar entonces hay, hay unos matices sutiles que se pueden usar y hay casos específicos en que si uno usa la forma inadecuada mmm, inadecuada eh, todavía se entiende pero suena raro porque cada alternativa enfatiza una parte diferente a ver tratemos un resumen resultará orio <risas> simón el énfasis orio no hay énfasis orio es una forma básica orio bosimon Oriosimensa Adriximida es como... Suena un poco frío. Porque suena como que... O sea, Oriosimensa Adriximida... Pensemos en quién tiene que disculparse si es que una prueba... Probablemente una prueba, me estoy imaginando una prueba. Una prueba difícil será probablemente el maestro, ¿no? El maestro, la maestra que hizo la prueba o la persona que... que administró la prueba. Y se me disculpo, etc. Esta persona que administró la prueba... Y, si lo dice así con unión, suena como que no le importa que, que se le haya vivido bien o no al, al estudiante y por eso suena frío y por eso hay que usar la alternativa donde se enfatiza el hecho de que si A B entonces B, entonces la parte del entonces, la, la causalidad, caus, causalidad, la causalidad, entonces esta es la forma básica que se puede usar en todo caso y en general se pasa, se puede pasar usándolo. Después tenemos la otra tema que es el toramion, que enfatiza el que enfatiza el aspecto de si hubiera sido. Si hubiera sido. Entonces creo que se enfatiza la condicionalidad aquí. Esta parte es lo que se enfatiza. Y, generalmente en una oración que es positivo, esta parte se enfatiza porque la persona que lo dice piensa que es que el resultado es negativo. O sea, piensa que no, es que no fue difícil, que fue fácil. Pero hace esta pregunta. Por ejemplo, en esta oración se está haciendo la pregunta retórica. Uh... Entonces ese es el Toramion. El Oriobot-Tamion, en este caso el, el énfasis está en la conexión lógica. Entonces eso es tres diferencias. Ahora, volviendo al problema original. Uh, es más complicado. Y no sé si las reglas que vimos recién se aplican. Pero esta tarea se lo dijo a la persona siguiente porque ya me, ya, ya me quemé las neuronas pensando en, en esto. Así que esto, eso es todo por hoy. Adiós.